ya hemos recorrido un montón de partes del museo acabamos de recorrer una de puras cosas científicas, muy entretenido de cosas sobre los átomos, los experimentos clásicos como genética la, la genética, relatividad la y, eh, y un montón de cosas así que muy entretenido y ahora vamos a una de mis partes favoritas que es la del espacio me encanta el espacio y los dinosaurios no tienen nada que ver pero me gusta el espacio el así que pero es cuático, ver todas estas cosas y lo... miren Fasa Alfa. Eh... Fanyun, too. Fanyun Weather Satellites. No son ovnis, son satélites. Aprendan ya porque miren un un cohete chino, un cohete de Estados Unidos, otro chino gigante, un misil me da un poquito de miedo. Así que es muy entretenido, satélites. El cohete. Esto es muy bacán. Y ahí hay un tanto... Clima en tiempo real. Clima en tiempo real. Pues es que si uno no aprende con esto, o sea de verdad... Inteligente. Está lleno de chinos. inteligentes. Imagínate venir a un museo así cuando chicos lo encuentro muy entretenido, así que, si por alguna razón traen niños a Shanghai, que en edad que se acuerden, por favor, tráiganlos aquí, o vengan para acá, la entrada no es cara comparado con todo lo que uno puede ver aquí. así que Es un cohete de protones. Charalala.